Abre de par en par los portales de tu corazón y no permitas que nada se resista a la fluencia del amor de Dios. Es maravilloso en verdad que crezcas lentamente dentro de la seguridad del amor incondicional de Dios. ¿Cuántas veces la humanidad me ha retratado como un Dios no amoroso, severo, iracundo, empeñado en la venganza y la justicia por cada pequeña cosa que ustedes podrían hacer mal en el día? Queridos, las suposiciones de la humanidad sobre mí han sido mayormente pueriles y ofensivas debido a la falta de conocimiento. ¿Cuán pequeños e insignificantes son los pensamientos del hombre para asignar sus emociones negativas personales a mí? No, estoy muy por encima de eso, y aunque los hombres piensen que me han encontrado en una piedra o algún otro objeto para venerar, no lo han hecho porque soy inescrutable. Yo soy el Dios Altísimo, y estoy usando un término muy simple aquí, porque quiero que comprendan que recién ahora están comenzando a reconocer el largo camino de regreso hacia mí. Ustedes finalmente están descubriendo que están en un peldaño arriba de los animales, en la escala de la evolución. Pero qué enorme diferencia hace esto porque los animales no poseen la facultad de adoración y sabiduría. Es por mi gracia que ustedes escalan esta larga escalera de las eras de Ascensión a la Perfección y yo les digo en este momento que la evolución no es un accidente. Todo lo que sucedió antes ha sido por diseño, excepto cuando los humanos comenzaron a interferir y pensaron que se les había ocurrido un plan mejor. Entonces las cosas empezaron a ir mal. Ahora es el tiempo para que cada mortal me conozca y me busque justo dentro de sus corazones donde yo resido, ya que deseo experimentar todo lo que ellos atraviesan con las lecciones y decisiones que toman. Estoy aquí para ayudarlos si así lo desean, porque conozco sus deseos, pues nada está oculto de mí. ¿Comprenden realmente qué significa esto? que un fragmento real del Eterno Arquitecto Creador vive justo dentro de ustedes? ¿Pueden siquiera empezar a comprender que yo estoy con ustedes siempre? Siempre que me necesiten, tómense en el tiempo para venir a mí en el silencio de sus corazones, para que puedan comenzar a discernir mi quieta voz.